hola qué tal en este video tutorial vamos a aprender cómo yo voy a desactivar mi cuenta de manera temporal mi cuenta de instagram eso se utiliza cuando usted quiere suspender la actividad y usted quiere que no no aparecer en instagram simplemente usted puede de manera temporal desactivar su cuenta y así usted no le va a aparecer a nadie entonces miren lo que vamos a hacer no vamos a google no a instagram sino a google o a cualquier buscador funciona y ustedes digitan instagram.com porque lo importante es entrar a la plataforma de Instagram a través del dominio y no a través de la aplicación. Instagram.com Esperamos que cargue. Entonces ahora nos vamos a ir a, al perfil. Ahora le vamos a dar a editar perfil. Y yo me voy a dirigir hacia abajo. Y cuando me dirijo hacia abajo, miren, aquí donde dice desactivar mi cuenta temporalmente, le voy a dar ahí. ¿Por qué quieres inhabilitar tu cuenta? Le pongo cualquiera, necesito un respiro. Para continuar, vuelve a introducir tu contraseña, que es la contraseña. Si no se acuerdan de su contraseña, les recomiendo que vayan a la descripción del video, ¿ok? y ahí pueden cambiar su contraseña o resetearla ok una vez yo introduzco mi contraseña le voy a dar al botón azul que dice inhabilitar temporalmente la cuenta eh, estás a punto de inhabilitar temporalmente tu cuenta continuar sí. bien ya la cuenta está totalmente inhabilitada nadie me puede encontrar entonces si yo voy a instagram a la aplicación se cerró tu sesión aceptar si yo quiero volver a activar mi cuenta simplemente lo único que tengo que hacer es volver a digitar el correo y la contraseña y de una vez la cuenta se activa bien nada espero que les sirva de ayuda y nos vemos la próxima